Hola y bienvenido a nuestro curso. En esta ocasión necesitamos de tu ayuda para salvar al planeta Tierra. Acompáñame. El planeta Tierra es un lugar maravilloso, con paisajes hermosos, con criaturas marinas extraordinarias, con animales sorprendentes y con seres humanos increíbles. El planeta Tierra nos permite vivir en él de diversas formas y nuestra misión es cuidarlo. Pero durante mucho tiempo nos olvidamos de esto y empezamos a contaminarlo, haciendo que el planeta enfermara. Por eso en este curso te enseñaremos sobre las energías renovables y cómo con ellas podemos ayudar al planeta. Nuestros amigos Sergi y Steffi te acompañarán a lo largo de este curso de seis semanas donde realizarás actividades, experimentos, verás videos explicativos y realizarás grandiosos proyectos. También podrás encontrar una guía con los materiales necesarios para nuestro curso. Nuestro equipo está conformado por Sergio Rojas, que se identifica como Serge Super Electro Boy. Y también Stephanie Ruiz, que se identifica como Steffi Super Electra Girl. Y aún más importante, tú. Bienvenido a nuestro equipo y recuerda siempre dar lo mejor de ti.